Nosotros creemos que, que la mejor atención en materia de salud está en los barrios. Y desde ahí, desde ahí arrancamos, ¿no? Y en el marco de, del plan de remodelación de salas de primeros auxilios, de centros de salud que tenemos en nuestros barrios, que son nueve, hoy estamos inaugurando la, la famosa salita 2 de abril, del barrio 2 de abril. Muy contentos, ¿no? Porque aquí atendemos muchas nenas, muchos nenes, hay una población importante pediátrica y, y haber mejorado... Esta sala, haber hecho una obra importante, más consultorios, baños, eh, eh, todo lo que tiene que ver con, con fortificar ¿no? la atención primaria de la salud junto a, a nuestras doctoras, a nuestras enfermeras, a los responsables, eh, es más que importante, ¿no? Brindar una, una buena atención en materia de salud en un momento complicado como el que vive en la Argentina, ¿no? En donde hay mucha más demanda de salud pública y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Reforzando todas las áreas, ¿no? nosotros tenemos un sistema de salud compuesto por el Hospital San Bernardino, por el Hospital de Emergencias Papa Francisco, que está aquí cerca, por nueve centros de salud y por el sistema... De, de emergencia que es el, el denominado 107, ¿no? seis ambulancias que al llamado de los vecinos recurren a cada uno de sus domicilios. ¿no? La demanda aumenta por la crisis que vive la Argentina y nosotros queremos estar, lo decíamos recién, a la altura de las circunstancias. Queremos que, que esto se sienta lo menos posible, ¿no? porque cuando los vecinos tienen que optar entre pagar la prepaga o la boleta de luz o cuando se quedan sin trabajo y dejan de tener obra social, es el Estado municipal, es el gobierno, son nuestros compañeros y compañeras de trabajo los que se hacen cargo de la atención de, fundamentalmente de los vecinos, de las abuelas, los abuelos y de todos los chicos. El municipio está de pie, está trabajando, estamos inaugurando a fin de año esta sala, estamos en el mes de enero inaugurando obras que, que tenemos comprometidas en los barrios y el tomógrafo en el Hospital San Bernardino, que, que es más que importante para, para seguir mejorando y brindando atención en materia de salud.